Bueno, es un poco raro vernos a nosotros hablando así, directamente a cámara y... Tan por... serios, ¿no? Tan serios, sin coñas, pero hay algo que queremos anunciaros. Sí, la situación lo pide así porque vamos a terminar la actividad en YouTube, eh, vamos a cesar por completo toda la actividad en tres meses, para ser exactos. Uh -huh. eh, iremos subiendo vídeos... Eh... Cada dos semanas. Uh -huh poco para, para eh, dejar un, un bonito final y terminaremos con la conada en nuestro, en nuestro aniversario. Sí, eh, esto es más para la gente que nos ha seguido de siempre, que tengan un final y queremos es para ellos. Lo, yo creo que ellos lo van a agradecer un montón y también para nosotros, porque uh -huh. nosotros queremos cerrar un ciclo y cerrarlo bien, no uh -huh. salir de YouTube sin dar ningún tipo de explicación. Uh -huh. y también eh, explicar que, que Rabo Parmesano no acaba aquí eh, realmente no, no muere Rabo Parmesano, evoluciona eh, evoluciona hacia proyectos más ambiciosos, hacia un show en directo y, y nos vais a seguir encontrando en las redes sociales o en nuestro Patreon así que realmente eh, no, no, sé, no, no morimos y no todo morimos. esto se va a quedar aquí para el recuerdo es importante, bastante importante que el mensaje no sea que Raúl Parmesano muere. No. Raúl Parmesano deja de hacer vídeos para YouTube. Evoluciona. Cambia. Pero no muere. Eso quiere, quedamos, queremos que quede bastante claro en este mensaje. Así que nada. Muchas gracias a la gente que ha estado ahí. Y, y nada. Espero que hayáis disfrutado. O no. Yo qué sé. No sé <risa> no. lo, lo, lo mismo que nosotros. Nosotros no hemos pasado bien. Está guay. Pero, pero eso, hasta siempre, no puedo decir más. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.